un poco del póster y luego mantener así un poco así de silencio porque van a necesitar un poco de ayuda para la comprensión, creo yo, ¿eh? Espero que, que su español ya sea buenísimo. <risa> <risa> Esa sonrisa puede ser internacional, <risa> pero esperamos esperamos oíros en español, pero vaya. Bueno, con respecto al póster, el póster está bastante bien, ¿eh? Eh, hay un fallo que es muy fácil de ver, es que los tiempos están mal porque han puesto 10 de tiempo total y luego 15 de tiempo de actividad motriz, o sea que... Pero es una... parece que es un, un error. Explican el juego, ponen ahí más o menos las instalaciones, algunos aspectos claves, algunas calificaciones pero los objetivos meta y de consecución no están muy claros porque realmente son solo objetivos de consecución. El objetivo meta es el que da la condición de victoria, ¿vale? Tenía que estar más claro. ¿Y objetivos motores? Pues bueno, pues sí, trabajado la velocidad, desplazamiento, está bien. Y los gráficos están muy bien porque ponéis circulitos, cuadraditos, ponéis material y encima hay desplazamiento, está bien. Me parece bastante claro y bastante bien. Sí. Si hubieseis necesitado más, no hay ningún problema que hubieseis puesto dos hojas, ¿de acuerdo? Pero en principio está muy bien. Y pues venga, empezar a explicar eh, Vamos a dividir la clase en tres equipos y el campo en tres zonas. Uh, dos equipos en, el, en la parte externa y un equipo en la zona um, en medio. Y los equipos de la parte externa tengan 10 balotas. Y el objetivo es robar las balotas del otro equipo. Y uh, el equipo que es en la zona media debe um, pillar las personas que a... Uh, ¿qué van a... Que van a pasar. Sí, que van a pasar. <risa> <risa> perfectamente español Si tenemos a un servante, debe volver en <ríe> la posición inicial. Bueno, y también, si la persona viene enviada con una balota, debe poner la balota en la posición inicial y volver a, al en, campo del de equipo. ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos si vos! ¡A ¡Sí, a la ¡A ¡Sí, señores, a la falta! ¡A mi bro! ¡A mi bro! ¡Sí, se, señores, a la falta! ¿no? ¡A <risa> mi bro! ¡A mi bro! ¡A mi bro! ¡A mi bro! ¡A ¡Qué ¡La <risa> Yo lo estaba viendo con la sonrisita No le he hecho nada porque no me La pobrecilla, allá porque no se ve como el eh, cuarto cantado. Y el otro con la raya metida en el cuarto. André, el juego Motor 1 se pone en inglés todo, ¿eh? Entero. Tienes que entender que estaban sus sufriendo y de repente, de repente, se necesita. van a pasar como el que le habla, yo que le dice. La otra ¿No? No no es no la no no a la va va la que Sigue, sigue. Otra oportunidad para que se toque a Ivan. No. Es que habéis hecho el juego muy corto. Muy corto, pero si se han pasado la regla por. Por el aro, por el aro. No tengo ninguna pregunta nosotros tenemos el juego toda semana que viene ya hacen trampa ya estrenamos con la trampa si lo pillamos un poquito El equipo El equipo ganador. de El que salga con lo no se la No la ven. Árbitro, <risa> árbitro, echale una mano! ¿No